Gracias, muy amable Ali Grace, gusto saludarle. Muy buen día, Ali Dulas, eh, compañeros, y también a todo el alumnado. El día. Buenos días, licenciado Martínez, gusto saludarla, veo. Igualmente, Lic. Estén bien. Gracias. Buenos días, licenciado Dulas, para todos los colegas docentes y para todos los alumnos. Buenos días y bienvenidos todos. Buenos días, licenciado Pacheco. Buenos días, jóvenes estudiantes. Si fueran tan amables de abrir su cámara cámara, los docentes. Si fueran tan amables. Daniel, buenos días. Gusto saludarle. Buenos días, lic. Gusto saludar. Muy buen día. Gracias, lic. Gracias, gracias Daniel. Daniel. Claudia, gusto saludarla. Buenos días. Qué gusto verla. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Lick, <risa> gracias, días, tú, comerla, muy, gracias, Daniel muy amable. Daniel. Si fueran tan amables los de eh, demás docentes, licenciada Ana Patricia, licenciado Arturo José Pacheco, licenciada Leslie, buenos días, gusto saludarle. Buenos días a todos, buenos días, Lick, Douglas, buenos días compañeros catedráticos, jóvenes estudiantes, bienvenidos a la actividad. Gracias, gracias, Lick, Leslie. No sé, si, no sé si ya tenemos eh, ingreso al capellán Haroldo Vízar. No Aún no lo veo conectado, Lick. Ahorita se está conectando, Diego. Capellán Aroldo, buenos días. y que acaba de ingresar, pero no, poquito de tiempo, eh, mientras él logra su conexión, vamos a pedirle a la licenciada Patricia Martínez eh, que nos haga la, la oración en su momento, ¿oyó? la oración de darle gracias a Dios para el inicio de este semestre, para, y los de reingreso que están con nosotros. Agradecerles Muy bien. de todo corazón. Muy bien, Licaria. Vaya, Linda, gracias. Agradecerle a los jóvenes Ajá. de todo corazón, confiar su preparación académica de estudios superiores en esta casa de estudios, que es la Universidad Mariano Galvez, Campus que es eh, Para los que no me conocen, que son del primer ingreso, mi nombre es Douglas Pereira. Y yo tengo a cargo ahorita la, la coordinación de la jornada matutina de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales pero eh, estoy a la orden, estoy para servirles y pues, funjo como director en funciones en este momento en, la, en el campus de Quetzaltenango y para mí es un gusto pues, tenerlos a ustedes acá presentes, a cada uno de los catedráticos, yo sé que ellos tienen la calidad humana para tratar a cada uno de ustedes, es un gran equipo, ya tenemos años de estar, con este son seis años, o siete si no estuvimos en el 2015, iniciamos en la sede del DICAP, eh, la jornada matutina, empezamos con 44 estudiantes, de lo cual ya varios de ellos ya han ganado la, el área privada, una de las fases, eh, tengo en mi memoria al, al joven Jason, de la primera promoción, él se sometió el año pasado a un área, y, y pues bendito sea el señor la, la cursó. Entonces, son ejemplos que vamos a, a seguir y tomarlos en cuenta para que ustedes vayan eh, escuchándolos a ellos en su momento. Así que, bienvenidos. No sé si ya se encontrará el capellán Harold Duriza. Sí, ¿Qué tal, papellán? ¿Cómo están? gusto saludarles. Tiene apagado su micrófono, Lick. No, permítame un segundito, el Capellán ha tenido problemas ahorita en conexión, denme unos cinco minutos, ¿oyeron? Disculpe ahí las, los imprevistos, pero no llevamos la, el proceso administrativo. Agustín Reyes Ponce, que habla de la previsión, va a todos los que somos administradores. Eh, pedirles disculpas. Eh, darle la bienvenida a los chicos de primer ingreso y a los de reingreso. Sean bienvenidos a este acto inaugural. Vamos a hacer otra convocatoria para atender a los demás estudiantes si el capellán nos lo permite. Y él está dispuesto a, a darnos la, la plática para los que no estuvieron el día de hoy. Eh, gracias por, por todo. Vamos a iniciar con la oración de, del día de hoy. Vamos a pedirle favor a la licenciada Ana Patricia Martínez que nos haga favor de, de realizarla. Muy buenos días para todos. Independientemente de la religión que, que, por respeto a Dios, vamos a inclinar nuestro nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de, de tener un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú eres buen Señor, porque esta mañana, Señor, queremos poner en tus manos la, la reunión del día de hoy. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los presentes, principalmente, Señor, por el director, Señor, y el coordinador, Señor, de, de esta carrera, por cada catedrático, Señor, por cada alumnos, Señor, por cada eh, participante de esta reunión, Señor. Te pedimos, Señor, que, que tú lleves el control de esta esta esta reunión. Te pido, Señor, por cada, por cada estudiante de reingreso, Señor, de, de nuevo ingreso, Señor. Gracias, Padre, porque tú les das la oportunidad, señores, para que puedan, Señor, ellos seguir sus estudios. Te pedimos que tú los bendigas con, con recursos, Señor, para que puedan seguir sus estudios señor, por esta bendecida, señor, eh, institución que ha sido, señor, el medio por, por el cual, señor, tú no, nos has bendecido como catedráticos, señor, gracias por, por esa oportunidad, te pedimos, señor, por el señor director, señor, para que tú lo guíes, señor, para que tú le des sabiduría, para que tú le des eh, paciencia, señor, para que tú, señor, les le mejores, señor, habilidades, señor, para, para que pueda mantenerse, Señor, al frente de esta, de esta institución, Señor. Gracias porque tú lo guardas, porque te dejes y porque tú, Señor, lo bendices y que y tú bendices, Emilia, Señor, por cada catedrático, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes principalmente, Señor, a que trabajemos, Señor, eh, de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Danos sabiduría, Señor, danos habilidades, Padre, para que podamos... Eh, transmitir, Padre, a los estudiantes, Señor, una buena enseñanza. En el nombre de Jesús, también te pido por cada uno de los padres de Señor para que tú los bendigas, Señor, con, con, con trabajo, Señor, y así poder, Señor, pagar, Señor, los estudios de los estudiantes. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos a esta reunión, Padre, para que la culminemos con éxito. Te damos actualmente la bienvenida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, licenciada. Es eh, por porque está acá con nosotros. Eh, vuelvo a repetirles, mi nombre es Douglas. Estoy para servirles a cada uno de los estudiantes de primer in, ingreso y a cada uno de los catedráticos. Eh, a, a pedirle favor al capellán. Eh, más adelante sonamos con el primer ciclo para darles a ellos la bienvenida. tras la otra semana. Agradecerles de todo corazón la presencia a cada uno de ustedes y pedirles disculpas por este imprevisto que ya la plataforma no da más acceso, son cosas que, que se dan, el capellán en su momento decía, eh, una vez que no me podía conectar yo, que el señor le dé paz, licenciado, no pena, tómese su tiempo, eso pasa en cada momento, en cada situación de la vida, así que. Ahí sí que gracias por estar acá con nosotros, Capellán Aroldo, le damos la cordial bienvenida, un abrazo fraterno, virtual, desde acá del campus de Quetzaltenango. No sé si, si estará el Capellán Aroldo, jóvenes, cómo han estado, cómo les han tratado hasta el día de hoy. No sé si hay ciclo, que si hay alguien del primer ciclo, que por favor me aperture su cara y podamos que me pueda comentar cómo les ha ido, cómo se han sentido en esos estudios superiores. ¿No hay jóvenes de primer ciclo? Bueno, vamos a hacer que cada uno de, sus, de los docentes que están presentes puede eh, poder dar su nombre, el curso que imparten y el ciclo. ¿Oyeron? Si fueran tan amables. Sí, licenciada Leli. Ah, Perdón, el Leslie, ya entró el capellán Aroldo Uriza. Bienvenido, capellán Aroldo, eh, todo el tiempo suyo, su fraternal desde acá el campo de Quezaltenango. Gracias, LIC, me escuchan, me escuchan y me miran. Excelente, hola, mis... Perfectamente. Y gustazo de verla nuevamente, qué, qué bueno estar con ustedes otra vez. Perdonen hoy los atrasos. Hoy ha sido un día complicado con cuestiones, me sacó de la reunión, me va a meter, me volvió a sacar, ah, miren. Pero esas son cosas que pasan, ya saben ustedes que todos estamos expuestos a esto. Si antes estábamos ex expuestos a que, que se nos fuera la yo para no llegar a la, a la universidad presencial, imagínense ahora. Pero un saludo para los de ustedes, especialmente para los estudiantes de nuevo ingreso. Mi nombre es Arroyo, soy el capellán de la Universidad Mariano Galvez. Capellán significa básicamente que soy el pastor de la universidad o el, o el guía espiritual o el apoyo espiritual para ustedes. Y ustedes dirán, por supuesto, ¿para qué necesitamos un capellán, un apoyo espiritual en la universidad? Si para eso está la, la iglesia. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes ni a la iglesia van, por eso, por eso preguntan eso. Ah, no, aquí no queremos capellán, si para eso está la iglesia. No van ni a la iglesia. La universidad aquí propone pues tener un, un lugar o una persona que puede apoyarles espiritualmente. Igualmente algunos dirán, pero yo no necesito eso, o sea, en los primeros parciales van a ver que todos van a necesitar oración, oración, ayuno y van a ver que, que todo esto se destapa, pero alegre, al igual que cualquiera que los aquí eh, conectados, pues dirán, eh, seguramente saber para qué no lo, lo podemos usar. Bueno, este mes, ustedes saben que este mes es el, el Día del Amor, el Día de la Amistad, y para todos los que están forever alone por aquí, seguramente más de alguna oración de exorcismo han de necesitar para que les caiga algo, ¿verdad, muchachas Así que para eso está el capellán. Aquí estamos a la orden. Que el Señor me los bendiga. Entonces, esta mañana yo quiero compartir con ustedes una... Eh, um, eh, Conferencia con respecto a un tema muy importante que estoy seguro que les va a servir para los alumnos de estudio de ingreso. Queremos informarles que eventualmente hacemos este tipo de, de actividades. Eh, en años anteriores, pues el, el licenciado Douglas Pereira me invitaba para que yo pudiera llegar presencialmente y pasábamos de aula en aula con los que nos daba tiempo o nos reuníamos allá donde está la café actualmente y teníamos un evento. Para, para todos, pero, pero ahora no se puede, entonces ahora lo hacemos por acá. Para los de reingreso, un saludo para todos los que ya me han echado más de alguna vez y espero que les haya servido lo que les ha lo que les, lo, lo que les he dado. Y si no les sirvió, pues pónganlo en práctica porque de plano no lo pusieron en práctica bien. Seguramente no les funcionó. Aquí estamos a la orden. Eh, este, este día quiero comentarles un tema bien importante que, que se basa en la palabra escritura. Y si vos tenés algún problema con el, el, el, la Biblia, es pues porque te la han enseñado mal o porque saber a dónde te fuiste a meter. Pero aquí vamos a ver la Biblia y vamos a sacarle el mejor provecho para cada uno de nosotros, los que estamos hoy acá. En el libro, en la carta de Efesios, capítulo 5, el apóstol Pablo dice algo bien interesante, muchachos. Oigan esto. Miren pues con diligencia cómo andan. Lo voy a leer todo primero. Miren pues con diligencia cómo andan no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Se los leo de nuevo. Miren, pues, con diligencia, ¿cómo andan? Como necios. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren qué interesante. Miren, pues, tal vez en algún momento de tu vida no, no, no te ha funcionado tonto, pero porque tal vez te enseñaron mal o aprendiste mal, hay muchos que creemos que todo lo tiene que ser Dios, todas las responsabilidades de Dios, él se tiene que encargar, no solo tengo que living la vida loca y que él me me guarde mis caprichos y que él que, que no, cuando vos lees la biblia te vas a encontrar que hay mucha habilidad tuya y mía, por eso muchachos, por eso te vas a un montón de gente que no le gusta leer la Biblia. Y comienza, lo primero que hace es ponerle un montón de, de, de justificación. No, es que los pastores, no, es que los curas, no, es que aquí, que allá, que los religiosos... Yo prefiero ser espiritual y no religioso. Mira, te voy a dar una, una, una verdad del día de hoy. Quien dice que es espiritual, pero no es religioso, ni a la iglesia, va, no le hagas caso. Porque cualquier persona que sea espiritual... Va a leer su Biblia, va a orar. Por resultado, reconoce que tienen que congregarse en una iglesia. Aquella persona que te dice, no, yo llevo mi relación con Dios como yo quiero nada. Es casaca, solo para ver qué saca de vos. Así que aguas. Miren, pues, es algo que nos toca a nosotros poner como resultado de responsabilidad. Nadie va a ganar la carrera por vos. Nadie va a ganar por vos. Nadie va a tener el éxito por vos eso lo tenés que sacar vos mismo la risa porque en, en nuestro medio los catedráticos sentir que normalmente cuando un patojo o patoja gana el curso el patojo se esforzó y es bueno ¿verdad? pero si el patoja pierde el curso el catedrático es el malo ¿verdad? casi siempre los catedráticos ¡ah! sí son una desgracia es que el catedrático me lleva ganas fíjate, no le caigo bien no, nada, nada el aragán sos vos, la aragana sos vos. ¿Por qué? Porque pudiste haber hecho tantas cosas, sobre todo en la universidad. Déjenme decirles, aprovechar bien el tiempo. Miren cómo andan, no como sabios, dice con diligencia. Qué interesante esa palabra, ¿saben? Yo soy eh, egresado de la Universidad Mariano Galvez, soy administrador de empresas con una maestría en, en estudios, bill siempre de Mariano Galvez, y me gusta mucho agarrar todas las, las de, de administración con el Douglas, siempre platicamos de esto porque somos colegas y hablamos de lo importante que es la administración y cómo la cómo la Biblia habla de la administración. Y esta palabra diligencia significa, miren, oh, utilizar el recurso para lo que realmente es útil y sacarle el provecho para lo que realmente es Funciona. Es interesante que nosotros podamos tener hoy ese recurso como lo son las clases, como, son, como es la carrera universitaria, pero nadie va a hacer un esfuerzo por vos. Todo lo tenés que hacer vos. Déjame decirte algo bien interesante. Con el grupo que estuvimos ayer, platicábamos algo que es una ventaja. Por si no se los han contado, muchachos, para los de primer y, y tal vez para los que están todavía en segundo año, todavía alcanzan ese beneficio. Ustedes que la Universidad Mariano Galvez les da el beneficio que si ustedes sacan... ¿Cuánto es el que tener de promedio para eso? 90. Gracias, Capillán, Gracias, voy a mal. Si ustedes lo... Oígame... Que algún matarmo que nos va a decir, oigan, pues, si usted 90, oigan, 90 al final de sus automáticamente no, no pasan. No. Oigan lo que les estoy diciendo, ustedes se, se evitan el clau de, de, de estar estudiando para el privado, se evitan el problema de, de meterse a un privado de, ay, joder, perdí el privado, ya gané todos mis cursos, pero perdí el privado otros dos años más porque el privado. Patojos, oigan lo que les estoy diciendo. Después no vayan a decir, ay, yo no sabía, porque ya los conozco, todo mundo dice, yo no sabía. Acuérdense de la conferencia que dio el capellán el día de hoy y le pueden preguntar a todos sus catedráticos o a, o, a, o a sus autoridades acerca de estos beneficios, pero ¿saben qué? Ni el Douglas, ni la licenciada Leslie, ni la licenciada Ana Patricia, ni nadie de los que estamos aquí, ni el capellán, ni nadie les va a regalar ese beneficio. Quien se lo tiene que ganar son ustedes. Entonces, ¿vale la pena esforzarse? Claro, ¿cómo se hace eso? Primero miremos cómo estamos, dice, con diligencia. Ah, eso significa que lo que yo hago, el recurso que yo tengo, lo tengo que usar bien. Pero ¿cómo? Dice... No como necios, sino como sabios. Miren qué interesante. Yo estoy seguro que más de algunos de ustedes conocen a alguien que, que es tarudo Miren, a la chucha, cómo cuesta con esta gente porque es terca, ¿verdad? Sí, sí no, no quieren, no quieren hacer nada. Dense cuenta, los catedráticos no me dejarán mentir que de repente ustedes los catedráticos dicen, a ver jóvenes, vamos a hacer grupos, por favor, grupos de cuatro. Y no hasta aquel terco necio que dice... Y de cinco no se puede. Cuatro, solo cuatro. Pero es que nosotros solo somos dos, no podemos trabajar así. Cuatro, sí, cuatro. Y hay gente que es necia. No, y, y miren cómo la Biblia aquí prácticamente nos está diciendo: no sean necios. El ser necio no es, eh, no es bueno. Otra es ser perseverante. ¿Sí? Necio es alguien que hace las cosas que van en contra de lo que va en el sentido común o de del otro, ¿sí? Pero ser perseverante es alguien que sí va con una visión, con un propósito, pero simplemente tal vez le va a costar y entonces tiene que seguir y tiene que seguir. Eso es perseverancia. Es muy aparte de ser necio. El necio es una persona negativa, es una persona que no quiere ustedes. Y qué difícil estar con una persona que no quiere. Catedráticos igual, estoy seguro que en sus clases ha pasado gente que no sabe ni por qué está ahí. Hay gente que paga porque no, porque tiene que estar en la universidad, pero no sabe nada. No sabe ni por qué escogió la carramos gente ahí que ah, la dice uno, qué qué mal. Pero los patojos probablemente algunos preguntarán también, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no le ven el beneficio todavía ahorita, pero más adelante es probable que lo vean. Dice: No sean, como, no sean necios, sino sean sabios. Y la es que la sabiduría no es algo común, no es algo no. Sí, inteligencia vos podés tener, vos podés adquirir información. Especialmente que estamos en la era de la información, en donde Google te puede resolver todas tus inquietudes, YouTube te puede dar cualquier tipo de, de, de video para, para de tutoriales para que vos aprendas cualquier cosa. Pero eso no significa que vos, con formación sepas qué hacer. No significa que seas escoger todo esto. La inteligencia es saber cómo, cómo jalar esto, dónde encontrarlo. Es qué es lo que me hace bien. Dice la palabra, la sabiduría viene de lo alto, del padre de luces, en quien no hay ni siquiera una sombra de variación. Dios no cambia. Entonces, quien te da la sabiduría es él, pero ojo, patojos, la sabiduría no viene de magia. La sabiduría no viene yo porque tenés una linda cara, o porque y, y de pura misericordia te va a caer. No. La sabiduría de Dios viene después de una conexión con Dios quiere decir que vos estás conectado con Dios, que tenés una relación con Dios, que estás en constación con él en constante lectura de la Biblia, ¿verdad? Como te repite es que yo no soy es, yo no soy religioso, eh, eh, ustedes saben que para para poder tiene que uno que ser disciplinado, tiene que ser religioso en el aspecto de tener esto espiritual, eso lo, lo provee Dios, pero pero, pero bueno somos necios sino como sabios y la última frase dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos jóvenes todo el mundo se acuerda del año 2020 verdad del año 2020 no tan tan complicado ¿verdad? un año un año algunos dicen ah yo no me quiero ni ir de ese año yo les diría bien hombre acuérdense acuérdense de dónde acuérdense de dónde los levantó el señor Acuérdense si alguno de ustedes estuvo, miren, hoy los tengo los tenemos aquí, qué bendición. Eh, de algunos tal vez en su casa perdieron algún familiar, algún ser querido y eso es de lamentar. Sin embargo, la vida así es y los que nos toca seguir adelante y nos toca recordar a las personas que ya partieron. Usted la menor idea como capellán a cuántas personas me ha tocado despedir, personas me ha tocado consolar de toda, de toda Guatemala, porque yo soy el capellán de la Universidad Mariano Galvez en toda Guatemala, más de 130 mil estudiantes y ustedes. Y entonces, eh, ¿cuánta gente habrá muerto en este tiempo? Difícil. Pero este año yo no quiero darles ninguna esperanza en el aspecto de decir, mire, este año va a estar mejor, porque eso lo hace el positivismo para todos los que se han metido en esto a recibir coaching y todo eso. Déjenme decirles algo: mucho cuidado con el tipo de, de enseñanzas, porque el coaching y, y, y todo ese ir bien, qué rico. Ahora vamos adelante, vamos. A, y de repente salimos y te hablaron y que sí todo va a estar bien y al salir de esa de ese lugar en la esquina te asaltan y te roban el celular. Y vos decís, ¿y entonces? ¿Y no que todo iba a estar bien, pues? ¿Y no que me iba a ir mejor, pues? No. La Biblia es un libro que te avisa, es un libro de advertencia. Recuerden que la advertencia no necesariamente es mala. La advertencia es para los patojos, ellos me van a entender. Es decir, aguas. Cuidado. Esa es una advertencia que la Biblia hace. Y saben que dijo, miren, en este mundo van a sufrir. ¡Oh! Jesús, eso, ¿sí? ¡Ay, qué mala onda! No, no lo dijo en mala onda, dijo la verdad, dijo, miren, mucha, en este mundo van a sufrir, hay dolor, enfermedad, hay escasez, la economía está terrible, en este mundo van a sufrir, pero la segunda frase dice, pero confíen, yo he vencido al mundo, lo que Jesús dijo fue, miren, mucha, no pongan su esperanza en el mundo, pongan su esperanza en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Ya se dieron cuenta? Qué lindo eso. Pero qué rico es decir, yo tengo a Jesús, pero porque tengo una comunión con Él. Porque tengo una relación con Él. Hay gente que dice que tiene una relación con Él, pero también, oigan es Ante la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Así que ustedes sabrán. Miren qué interesante, aprovechando bien el tiempo, recordando un poquito en la parte donde dicen tercos, donde dicen necios, cómo una persona terca puede perder, uh, perder su vida en este momento. Patojas, por ejemplo. Ustedes conocen a una patoja que está con un, que tiene su novio y que resulta que él es bien generoso. ¿Por qué es bien generoso? Porque le gusta estar con su ganada, toda les da, ¿verdad? Y ustedes le hablan a la patoja y le digan, oigan esto, vos, miná, que él te está engañando con patojas más, y la patoja, oigan, aquí viene la parte necia, de, sí, pero es que yo lo amo. ¿Verdad? Han visto, han visto patojas así, y, y uno que está no puede ser. Es más, Puedo decirte que vos como amigo se lo decís y el que sale eh, trasquilado sos vos. Te toman a vos de chismoso, de mala onda, de mal amigo. Incluso tu, tu amiga te dice, lo que pasa es que a vos te ha de gustar él. Y usted, ¡ah, verdad! Ya, ya he visto ahorita un montón de caras que me están haciendo así. ¿eh? ¡Ah! Y todos estarán pensando ahorita, ¡ay, cómo no! ¡Cómo no está mi prima metida aquí en esto! duro ¡Verdad que cabal! Les, les hubiera caído, bueno, está bien, palabra de Dios, prácticas es para vos, para que vos no te metas en esos problemas. Pato, esto es para los hombres. ¿Cómo, cómo sabemos que hay alguien necio? Una persona, no sé si conocen ustedes a un patojo que tiene una no que es tóxica a morir. Patojos, yo te puedo decir algo, no te metas a eso. Una pérdida de tiempo es un desgaste emocional. Entonces, oye esto, ¿por qué te está hablando de, de, de, de novias y estamos en la universidad? Porque vos tenés cierta cantidad de energía. Y cuando vos absorbes esta energía en un problema tóxico, esto te absorbe energía que deberías de estar utilizando en la universidad. Deberías estar utilizando en pensar en armar un proyecto, en un un emprendimiento para un negocio, ah, pero como estás tratando de ver que la, la tóxica hoy esté contenta y no hacer nada para que la tóxica no se enoje el día de hoy, porque si se enoja, salite de ahí, patojos igualmente, hay patojos que son necios, hay una patoja que les gusta, la patoja ya les dijo que no, y ahí están atrás, y ahí están atrás, patojos, Solo, este, es, este es un consejo solo para hombres. Patojas, háganse las locas. Oyeron esto. Hombres, oigan esto. Apunten, por favor. Cuando una patoja te diga que no, es no, déjala. Ya no le volvás a poner atención. Vas a ver que la patoja te va a buscar. Las mujeres así son. Si les pones atención, te hacen las importantes. Pero un rato que les dejes de poner atención y de repente vas a recibir un mensaje donde hola presido ja, ja, ja, ya conocemos a las patojas ay dónde dónde estabas desaparecido que ya no voy a hablar ja, uno les deja de poner atención ahí está mira cabal entonces no seas necio tal vez la persona no viene ahí está ya les arreglé el día a todos los patojos que están por ahí algo tenemos que aprender también a aprovechar bien nuestro tiempo para todos. Este tiempo que, que pasó en el 2020, ¿qué hiciste de diferente? ¿Qué hiciste de? ¿En qué, qué, qué usaste tu tiempo? ¿Será que te pusiste a pensar eh, en suelos? ¿Hiciste alguna inversión? Eh, ¿Te metiste, por ejemplo, patojos? Eh, me imagino que más de algún patojo por aquí eh, se, se metió a aprender a, a tocar un instrumento. Miren qué importante para todos. Hay patojos que son feitos, ¿verdad? pero les doy un consejo, a los feitos, aprendan a tocar un instrumento, a las patogales, están esos músicos ustedes, les encantan los músicos, entonces si vos ya sabes que es tú, entonces, metete a aprender un instrumento, vas a ver que te va a ir bien, ahora, para la misma forma, tal, ustedes saben que para conquistar a los hombres, nos conquistan de dos formas, una de, de la forma visual, o sea, se visten así bien, bien bonitas, bien coquetas y nos llaman la atención, pero si vos también sos feita, pues ahí que no tiene mucha gracia, pues lo que te queda es la segunda forma que es cocinar. Y entonces a los hombres nos conquistan tanto por la vista o por el estómago. entonces de repente un patojo dice, mira esa patoja pues no está tan bonita, está así medio, pero cocina, pero delicia, ya te lo ganaste, pero hay patojas que ni siquiera saben encender la estufa, ¿qué vamos a hacer entonces? mamá, ya vamos a comer, dice si uno, no hombre, si sí, sí, de verdad esto es pato, patojas y no les estoy diciendo aprendan a comer porque aprendan a, a, a cocinar porque ustedes tienen que cocinar, no, no, no, no es por eso ustedes tienen que aprender porque es una herramienta de trabajo para ustedes es una herramienta linda para al igual que los hombres, los hombres también necesitamos yo soy un buen chef aprendí a cocinar muy bien lo único es que cada vez que cocino dice mi esposa que dejo la cocina pero es un, fue una guerra mundial ¿verdad? Pero eso ya no es problema mío. Muchachos, ¿qué están ap aprovechando su tiempo? ¿Estarán, ¿Lo estarán aprovechando realmente? O gente que le tocaba hacer eh, unas tareas, por ejemplo, le tomaba tarea entre 25 a 30 minutos, digamos media hora. Eso le tomaba hacer tarea. ¿Y qué si resulta que esa tarea que le tomaba 30 minutos la hizo en cuatro horas? si cuatro horas? ¿Pero por qué hiciste este modo? Porque en las, en, en, en, comienza a hacer y escribe, escribe una, una, una frase, ¿verdad? Y la escribe mal y con mala ortografía, mal redactada, ¿verdad? Y lo que hace es, ¡ay, ya me aburrí! Y comienza a, su, a agarrar su teléfono. Y comienza a ver las historias, comienza a ver los reels, a, a ver que no sé quién me escribió, a contestarle a no sé quién. Como a los 40, regresa a la línea mal redactada, mal escrita, de ortografía, y dice, ay, güela, esta la escribí mal. Arreglan la, la, la niñita y vuelven bueno, otra vez al teléfono. Miren, otra. Entonces, una tarea que les tomaba 30 minutos, les tomó horas. Patojos, eso no es aprovechar el tiempo. Pero imagínense, imagínense que ustedes fueran dedicados en el aspecto de decir no a ver mi teléfono, no lo voy a consultar, voy a dedicarme a esto. Empiezan a escribir y terminan, incluso no en media hora, lo terminan en 20 minutos, pararon 10. Terminan esa tarea, mucha, ya tienen el resto de la tarea, ya tienen el resto para hacer otras tareas totales que, oigan esto, ya no se no están tan tarde, tienen tiempo incluso para salir, caminar un poquito, para quito, para hacer, y no comer tragado, o sea... Básicamente, muchachos, somos nosotros, otra vez como te dice la Biblia, somos nosotros los encargados de ver con diligencia, viendo que las cosas salgan y funcionen muy bien. Pero somos nosotros los encargados de hacerlo. Muchachos, Haroldo Urizar, soy el capellán de la Universidad Mariano Galvez y estoy para servirles. Si pueden apuntar por ahí, me encantaría que apunten en Facebook Estamos como capellanía. capellanías con doble. L, capellanía UMG. Así estamos en Twitter y en Facebook. Capellanía UMG. Síganos. Nosotros ahí. De hecho, acabamos de subir un video muy bonito de, de un tema del el día del amor y de la amistad, por favor, véanlo, compártanlo, mándenselo a alguien que ustedes sepan que, que están de ahí desamorado, mándenselo y van a ver que les va a caer muy bien, si ustedes quieren platicar conmigo, quieren, quieren alguna consejería, muchachos, para hoy, mándenme ahí un mensaje, un inbox, todos ustedes ya saben qué es eso, y estoy seguro de que más de alguno puedo ayudar, quiero terminar en una oración, mi estimado Lick Douglas, y mis estimados catedráticos también, si me ayudan, vamos a hacer en sus ojos, muchachos. Padre, te damos gracias en esta hora, reconociendo que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia y tu verdad por to todas las generaciones. Esa verdad alcanzado desde generaciones pasadas, Señor, hasta el día de hoy, sigue alcanzando estas generaciones nuevas. Palabra no cambia. Queremos pedirte una bendición especial, Señor, por todos nuestros estudiantes, de la Mariano Galvez, Señor, especialmente por aquellos de, gracias, Señor, por la alegría que nos das de poder recibirlos en estos cursos, Señor, poder recibir casa de estudios y poder ser eh, agente, Señor, canal para ellos los bendecimos, Señor, así también como a los de reingreso, les damos una bendición, pedimos por ellos también que puedan seguir adelante, Señor, si alguno de ellos en algún momento se ha perdido las ganas, Señor, por favor, Señor, Ayúdale, Señor, por, para que pueda seguir adelante y vea, y vea esto como una inversión para su futuro. Pedimos también especialmente por los catedráticos, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedir por, por cada uno de ellos, Señor. Especialmente si hay alguno enfermo, te pedimos que el poderoso esté de sanidad sobre, sobre ellos y también, Señor, proveyendo necesidades. Gracias por tenerlos acá. Permítele, Señor, y, y hazles nacer una, esa pasión, Señor, por encender. Por, por enseñar esa esa pasión, por, por transmitir ese eh, eh, eh, conocimiento, señor, y, eh, y que haga como catedráticos nuestro mayor esfuerzo para lograr sacar mejores, generaciones, Pido también por las autoridades de la Universidad Mariano Galvez, señor, por el Douglas Gran Corazón, siempre tan dispuesto y tan disponible, señor, para las cosas espirituales, señor, y para producir que los muchachos tengan una educación integral, que no solo en lo académico, sino que también, señor, por todos lados reciban un ánimo, una palmadita, decirle, vamos, hombre, vamos adelante. Bendice a la Universidad Mariano Galvez, también Consejo Directivo, para que siempre puedan tomar a través de la sabiduría buenas decisiones para todo el resto de los que estamos involucrados ahí. Gracias, tiempo, Señor, y nos despedimos poniéndonos en tus manos, Señor, y recordándote a cada uno de estos patojos que te busquen, a cada uno de estos patojos que se ha tenido, de que se ha sentido tal vez poquito desplazado por, por por por alguna denominación no importa señor sino que te busquen a ti porque necesitamos de tu presencia en el nombre de Jesús oramos amén que Dios Amigos. me los bendiga un abrazo para cada uno mi estimado un abrazo especial y que el señor me los bendiga gracias eh, no sé si alguno de los estudiantes quiera expresar algo al capellán Haroldo y después alguno de los catedráticos. Agradecemos Gracias. mucho los consejos al Arol Uriza. realmente, eh, si, si hubiésemos sabido esto mucho antes, nos hubiéramos evitado tantos problemas. <risa> no, es una broma, es una broma, se está sonriendo, no, no, no, no nos, nuestras esposas nos van a, a, a, nos van a dejar sin cena hoy, pero yo creo que, es una, es una bendición realmente para ser a una universidad que, aparte de velar por nuestro nivel académico, también está velando por esta parte espiritual que tanto necesitamos. Es muy interesante esa parte donde usted dice que no, no podemos irnos por, una, por un lado del, del positivismo, aunque es importante, pero que la verdadera bendición y la verdadera paz la vamos a encontrar en Dios en nuestros corazones. Entonces, le agradezco mucho y también le agradezco a las autoridades, Douglas, a, a, los, a, los, a, los, a los catedráticos, ¿verdad? Porque eh, para los estudiantes que son de, de, de primer ingreso, eh, este es el tercer año que tu unidad de estudiar en Mariano Galvez. Ha sido más que una ex, experiencia grata, ¿verdad? Eh, cada uno de los catedráticos, realmente yo he podido encontrar tal en cada uno de ellos. Yo creo que ese es un nivel también que la, que la universidad permite esa cercanía de los catedráticos hacia los estudiantes, también la cercanía suya, capellán, hacia nosotros. Yo le agradezco mucho, gracias por este tiempo también y estoy a sus órdenes con todos. Gracias, Danielito, un abrazo fuerte para vos. Gracias, Daniel. Si hay alguien algún otro estudiante external algo al capellán, lo puedes realizar en este momento. Buenos días, Daina. Y bueno, sobre todo les quiero dar gracias, ya por tener este tiempo con nosotros. Y el año pasado me sirvió mucho lo que usted compartió con nosotros en la U. Claramente es siempre una bendición recibir consejos y más de, de usted. Y me siento bendecida de estar formando parte de, de, de la universidad que ya ha año dos Gracias por tus palabras, Daina. Dios te bendiga muchísimo. Aquí estoy a la orden. Gracias, Daina. Eh, no sé si habrá otro estudiante o le cedemos el espacio a los catedros. Eh, pues yo quiero agradecer las palabras. Eh, mi nombre es Juan Pablo, de... soy de primer ingreso. Eh... Un gusto poder estar trabajando con eh, con mis compañeros pues queremos agradecer las palabras que nos compartió usted los consejos eh, creo que es un año difícil para todos pasado también perdimos amigos familia eh, conocidos pues perdimos todo un poco verdad Está una parte de nuestra vida eh, pero hay que seguir adelante hay que seguir adelante y pues esto es un paso para para todos nosotros verdad el estudio y pues, les agradezco que nos den esta, den esta bienvenida, ¿verdad? Y pues, espero terminar también así con ustedes. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Bienvenidos a los del primer ingreso. No sé si habrá algún otro estudiante o ya les demos el espacio a los catedráticos. Solo antes, antes de esas palabras en el chat, en el chat les he todos ahí la, la información del capellán para que lo puedan tener a la mano, tanto mi correo electrónico como las redes sociales, como les indico para, para que lo puedan seguir del, del enlace y también para que me puedan escribir. Muy buenos días para cada uno. Eh, mi nombre es Edín García. Eh, quiero agradecer eh, a cada uno de ustedes, ¿verdad?, eh, por el tiempo que se han tomado de poder compartir con nosotros, el poder estar pendiente de cada uno de los estudiantes. Muy importante, ¿verdad?, el recibir eh, este tipo de enseñanzas porque nos abren el panorama. Es una bendición el poder compartir porque al final hay muchas cosas de eso. Como bien lo sabemos de que la Biblia es práctica, no teórica, ¿verdad? Entonces, esto nos abre el entendimiento para poder ser mejores personas cada día, eh, integralmente, ¿verdad? Entonces, agradecerle al capellán, al licenciado Douglas, por la por la actividad y, pues, eh, bendecir sus vidas. Gracias, Eddie. Él está en el segundo ciclo de, de derecho. Gracias, Eddie. Un abrazo. Yo creo que si no hay ningún otro estudiante, pues les damos el, el espacio Muy a los catedráticos que están. Ah. Muy buenos días, mi nombre es... Bueno, solamente que por el espacio que ustedes tuvieron por, para poder darnos la misma... Yo soy de primer ingreso y un gusto saludarle a cada uno de ustedes. Igual el capellán, muchas gracias por sus palabras. Siempre es bueno tener como un apoyo... Un apoyo de saber de que uno no está solo porque, digamos, tenemos a nuestros compañeros, tenemos a nuestra familia y aparte tenemos a el Señor, a Dios, que teniendo fe nosotros también podemos hacer cosas grandes. Y como dijo el compañero anteriormente, que lo que dice la Biblia o lo que nosotros creemos se hace práctica. Y nada más, solamente quería agradecer eso y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias Liz y bienvenida. Creo que no hay, ya no hay estudiantes, entonces vamos a dejarles el espacio a los catedráticos. A Capellán, muy bien. buenos días. Eh, la verdad quiero agradecerle por, por el tiempo. Es una que definitivamente se, se deja usar por el Señor. Una enseñanza tan, tan atinada, tan práctica, tan sencilla, deja mucho en nuestros estudiantes, en nosotros como persona. Así de todo corazón, muchas gracias. La palabra de Dios dice que es bueno y de compartir los hermanos juntos en armonía y de verdad, pues yo yo recibí mucho, la verdad recibí mucho, yo siempre digo que, que, que uno a sus estudiantes es como cuando uno va a recibir notas de sus hijos y de repente le dicen, ay, o mira uno las notas que van mal, o sea, digo, ¿por qué enterarse uno al final de, de, de, del semestre o, o de la unidad? cuando uno puede ayudar antes y es enseñanza de verdad atinada para para los patojos para nosotros como como docente de verdad muchas gracias por su valioso tiempo por la enseñanza muy clara muy atinada y de verdad es una persona que de verdad que se siente que de verdad se deja usar por el Señor así que Dios lo bendiga y éxitos en todo lo que haga bendiciones mil gracias Ana Patricia, estoy para servirle Buen día licenciado Haroldo, eh, pues muchas gracias por, por el tiempo y por la enseñanza que tenemos de usted. Y también creo que más importante aún, ¿verdad?, que, que nuestros estudiantes sepan que siempre van a tener una persona que Dios ha, ha puesto y que Dios sabe por qué la tiene, ¿verdad?, en funciones... ...de poder enseñarnos y llevarnos a, a conocer eh, cosas que, que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Siempre bastante ameno poder escucharle porque aprendemos todos, ¿verdad? Y también quisiera aprovechar para darle la bienvenida a los estudiantes de primer ingreso. Lamentablemente, pues muchos no pudieron entrar a la actividad pero esperamos eh, poder programar una actividad, si se puede, ¿verdad? Y si se, eh, se puede agendar, porque sí hay estudiantes que manifestaron que no pudieron ingresar. Y también a los de reingreso, ¿verdad? Darles la más cordial bienvenida a, a nuestra alma mater la Universidad Mariano Gálvez, una universidad que adicionalmente, eh, que busca siempre buscar el, el, la formación académica de los estudiantes, la excelencia académica, eh, también siempre tiene las personas eh, que nos van a poder apoyar, como en este caso el capellán, ¿verdad? Que él siempre también está para apoyar en otros aspectos que en algún momento nosotros siempre vamos a necesitar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, sean bienvenidos todos estudiantes. Saben que en lo que nosotros podamos también servirles, aparte de las eh, actividades académicas, también eh, como humanos, como como personas, siempre van a nosotros eh, uh, un consejo y una palabra de aliento. ¿verdad? Así que, que Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Grace. Mi estimado Douglas, yo, yo estoy siempre dispuesto, organicemos la siguiente para este grupo, con mucho gusto, programémosla, ahí estamos para servir. Gracias, eh, Capellán, yo creo que Dos cosas muy puntuales, la verdad, Capellán? Seguir conociendo, uno, los procesos de la tecnología. Hoy usted, desde el lunes, está, está, lo estoy escuchando, decía la sabiduría que viene de Dios y, y la advertencia. Y pues algo aprendimos hoy. Y nosotros, los administradores, le llamamos el mejoramiento continuo de, de las personas dentro de una organización. Hoy el señor nos advirtió que tenemos que tener previsión en ver eh, la capacidad de la plataforma. Hace un año, el 16 de marzo, cuando estuvimos en este proceso, yo creo que todos estuvimos como un niño aprendiendo eh, primero a gatear y después a caminar en todo ese proceso de la tecnología, porque la mayoría sabíamos que teníamos que, que lograr esa excelencia, pero no le poníamos mucha atención a los cursos que nos estaba dando el CITI, y fuimos, fuimos conociendo poco a poco, y eso fue importantísimo en la vida de cada uno de nosotros de catedráticos, eh, Capellán no me dejará mentir, eh, la, la Laura, que es su esposa, es coordinadora, y atendemos a veces las 24 horas, ¿verdad, Capellán? Y es un gusto servirle a los estudiantes, a catedráticos, a familiares de catedráticos, a familiares también de alumnos como decía el capellán eh, en el whatsapp se enteraba uno o los alumnos les escribiese que tengo enferma a mi mamá eh, falleció mi hermano todo ese proceso fue ahí sí que fue una sabiduría que el señor ha dado y que nos ha fortalecido porque todo viene de él y yo lo he aprendido muchísimo, eh, del capellán Harold durizar no desde ahorita sino sí, desde hace como Cinco años atrás, ¿verdad, Capellán? Venido con, este, con estas pláticas, con estos consejos que están basados en el mejor libro del mundo, que es la Biblia. Y pues decirle que con mucho gusto yo le voy a programar, le voy a mandar los, el, el cronograma y vamos a atender a cada uno de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la jornada matutina, si usted me lo permite y si Dios también nos lo permite. Ahí sí que no sé si el catedrático quiera expresar, saben que yo siempre estoy a orden, para eso estamos, para servirles. Recuérdense que Jesús en una de sus parábolas dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Ya cuando uno va conociendo al alfarero, que lo va moldeando a uno todos los días, uno ya va aplicando las cosas y le va pidiendo a él que le dé ese don de la prudencia, el don de la sabiduría, el don de compartir que son dones de, de nuestro Padre Celestial. Entonces, no sé si algún otro catedrático quiera expresar algún otro agradecimiento o inquietud, sabe que estamos a la orden. Muy buenos días, licenciado Douglas y Capellán, pues de mi parte, el, el mensaje que nos, se nos ha trasladado es bastante valioso para nuestra formación como seres humanos y pues fundamentalmente para los estudiantes, también para que puedan sentirse arropados por parte de la universidad, que no solo es la académica, sino también cuestiones más de personas y de seres humanos para que podamos pues desempeñarnos dentro de una sociedad que está tan mal, como verdaderos seres humanos y con más empatía, con más amor para el prójimo, que creo que es lo más, lo más primordial. Así que agradecer el mensaje y darle la bienvenida también a los estudiantes de primer ingreso y de reingreso. Mi nombre es Arturo Pacheco, soy abogado y notario, egresado de esta casa de estudios y pues en lo que pueda colaborar y servirles a ustedes estoy a la orden. Buen día para todos. Gracias Lic. Arturo, gustazo. Buenos días a todos. Eh, gracias, licenciado Douglas, por la coordinación y ma, eh, tenernos eh, al Capellán el día de hoy. El día de ayer tuve la oportunidad de escuchar al Capellán, siempre como lo indicaba ayer, cuando agradecí. Es satisfactorio escuchar eh, en estos tiempos de pandemia, pues, un mensaje de aliento, como usted indicaba, pues, no, no podemos ser tan positivos e irreales ante las así con la con la mano de Dios y teniendo a Dios en nuestro como centro pues vamos a salir adelante de todas las situaciones que nos vengan verdad y con la fe de que Dios es misericordioso con todos y nos tiene siempre en, eh, resguardados con su manto bendito y pues por medio es la salud y la vida que nosotros tenemos hoy día verdad agradecer por cosas y darle la bienvenida a los de nuevo ingreso y a los que están, que eh, ya que son de reingreso, pues motivarles a que puedan adelanten sus estudios, que se aferren a los objetivos que tienen para que los puedan alcanzar y no desistan de estudiar, ¿verdad? Porque dificultades pues van a irse presentando a lo largo de, de, del día a día, pero es de humanos pues vencer y obtener el título por el que ustedes están o, eh, esforzando. Muchas gracias. Gracias, Lick Leslie. Gracias, Lick Leslie, a cada uno de los estudiantes de ingreso, y reingreso, que estuvieron presentes, a cada uno de los catedráticos, a Capellán Aroldo, so, por medio virtual, sabe que se les aprecia a cada uno de ustedes. Eh, yo quiero terminar con una frase muy bonita que había un, un programa, yo no sé si la licenciada Ana Patricia o el capellán me pueden ayudar, el programa era siempre en domingo, y tenía una frase, a ver si se recuerdan, aún hay más, amén, hay más. así es, entonces tenemos aún más todavía, eh, si Dios nos lo permite, salud, nos da su sabiduría, nos da su prudencia, para poderlos atender, conjuntamente con este gran equipo de trabajo que tenemos, aplicando el mejoramiento continuo, en cada una de nuestras fases, y procesos que llevamos, dentro de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Campus que Quetzaltena. Gracias a cada uno de ustedes, mis respetos, mi admiración y mi cariño sincero para ustedes. Capellán, mi agradecimiento sincero, un saludo a la familia, y estamos ahí en, reprogramando para los demás estudiantes que no estuvieron presentes hoy, catedráticos. Esto, eh, llamó a un esto? A la, me llama un poquito a la reflexión, ma. yo me recuerdo que hoy llegué una vez a, al juzgado de trabajo y faltaban... Dos minutos para que cerraran el juzgado. Ya estaban cerrando las puertas y solo porque iba con un colega de ustedes, abogado, dice el que estaba cerrando las puertas, pasen, porque todavía no son las tres, faltan dos minutos. Hoy nos tocó eso a nosotros, ¿verdad? estar aquí eh, pidiendo audiencia por un sistema tecnológico que tenemos que ir conociendo. ¿Qué nos da ese mensaje? que como futuros abogados tenemos que tener la previsión, ustedes tienen que tener la previsión, que cuando les digan que una audiencia es a las ocho, mejor estar a las siete y media ahí, o que, o que es a las dos y media estar a, a la una, por cualquier eh, situación que se dé. Y me quedo con la frase del colombiano japonés, la disciplina, tarde o temprano, vence a la inteligencia. Así que, muchos éxitos, un abrazo fraternal, capeán, mis respetos y mis saludos cordiales, saludos a la familia, bendiciones.